En el vídeo de hoy vamos a ver y analizar los Funko Pops más caros de Stranger Things. Es bien sabido que ahora mismo Stranger Things es tendencia, la serie está petándolo a nivel mundial, y he querido reunir y enseñaros los Funko Pops más caros que existen de esta serie. Tema precio, ya sabéis que siempre es estimado, y este precio que yo voy a mostrar es siempre en base a aplicaciones y páginas que sacan un valor estimado en función de cómo están en el mercado. Así que los precios que pondré sean estimados, que nadie se me lleve las manos a la cabeza, y vamos a empezar a enseñar en un orden totalmente aleatorio. No voy a enseñar primero ni el más barato, ni el más caro, vamos a ir enseñando de manera aleatoria. Y ya está, para que sea sorpresa, para que no os esperéis nada. Vamos a empezar enseñando cuatro Funko Pops de Freddy Funko como personajes de Stranger Things. Ya sabéis que Freddy Funko es la mascota de Funko, es este chico pelirrojo con la corona. Y han ido sacando diferentes versiones a lo largo de los años vestido de diferentes personajes de Stranger Things. Por ejemplo, aquí tenemos a este Freddy Funko como Steve, con el bate y con la cara ensangrentada. Este Funko Pop era exclusivo de los Fan Days de 2018 y solamente existen 450 piezas. De ahí su elevado precio de unos 750 dólares en el mercado. Siguiendo con el mismo número de piezas, también tenemos a este Wheel del Upside Down, que también está limitado a 450 piezas. Y su precio, aunque es algo inferior al anterior, también ronda los 670 dólares en el mercado. Estas son piezas muy, muy exclusivas. Y terminando con los Freddy Funko, también tenemos esta versión de Freddy Funko como Dustin, que también está limitada a 450 piezas. Aunque en este caso el valor del mercado de este Funko Pop es algo inferior. Está alrededor de los 430 dólares, que tampoco es poca cosa, ¿eh? Ahora vamos a ir con uno de los que más me ha sorprendido, realmente para mal, porque el Funko Pop no me gusta nada, pero es el más caro de la historia de Funko Pop. De Stranger Things. Se trata de esta figura dorada de Hopper, que también salió en los Fan Days de 2018. Pero claro, esta pieza sí que es muy, muy, muy exclusiva, porque está limitada solamente a 40 piezas. Y ya os digo que no es muy de mi agrado, pero en el mercado tiene un valor de unos 3.800 dólares. Casi nada. Y para ir cerrando el vídeo, os voy a enseñar un Funko Pop bastante curioso. A lo mejor incluso ni conocíais que existen este tipo de Funko Pops, y se trata de un prototipo, es decir, fungos que no tienen pintura, simplemente tienen uno o dos colores, y es la figura como prototipo, la figura base que diseñan y generan por primera vez. Se trata de esta Max, de la versión de Halloween. Este Funko Pop en cuestión tiene un valor estimado en el mercado de unos 280 dólares. Hay que tener en cuenta que estas piezas no se venden y se suelen regalar a empleados o a personas que asisten a los eventos de Funko. Podríamos estar aquí todo el día enseñando Funko Pops caros de Stranger Things pero quiero que vosotros también me contéis cuál os ha gustado más de todo el vídeo. Y por supuesto, espero que si te ha gustado el vídeo le des un buen like, te suscribas y actives la campanita si todavía no lo has hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!